Bien. Bueno, a todas, a todos, un, la verdad que un gusto, una alegría enorme. Hola, oh, dire. Una alegría enorme estar acá. Le propuse a, a las compañeras, a los compañeros, muchos de ustedes, poder vernos un ratito. Yo necesito, tengo la necesidad de, de juntarnos, de hablar, de, de poder charlar. Pretendo a veces en el medio de la agenda de, del laburo en el Ministerio poder recibirlos o poder hacerme un momento para, para escucharlos fundamentalmente. ¿Cómo están? ¿Qué sienten? ¿Cómo está Burlingame ¿Cómo está Tesey? ¿Cómo está Morris? Más allá que lo sabemos y nos preocupamos, pero bueno, tenemos una vorágine enorme, una tarea enorme. Siempre digo, soy un agradecido, yo le agradezco al Presidente de la Nación la oportunidad que tenemos de estar trabajando en ese ministerio, en este gobierno, sabemos, siempre fuimos iguales, los problemas que no se reconocen no, no los podemos resolver, sabemos los problemas que hay, lo tenemos en claro todos los días, me conocen, estamos viendo cómo a la noche cuando, cuando apoyamos la cabeza en la almohada, acordarnos si a alguno le resolvimos parte de su vida y créanme que, que en el andar por toda la Argentina todas las semanas Siempre muchas cosas buenas se hacen, mucho se acompaña a argentinas y argentinos que la están pasando mal. Ando mucho por el norte grande, ando mucho por el norte grande, la democracia argentina tiene una deuda enorme con el norte argentino, con Salta, con Jujuy, con Catamarca, con La Rioja, más allá de, del trabajo de muchos gobernadores, intendentes, no venimos con situaciones complejas de mucho tiempo, las comunidades originarias... Mucho laburo, alguna, quiero contarle y, y muchas veces pienso en, en, en estos lugares, en estos encuentros, para contarles cuando, cuando estamos en Santa Victoria Este, allá en Salta, en el norte de Salta, donde está la comunidad Huichi, ahí llevamos agua, llevamos, hicimos siete pozos de agua con el ministro de Medio Ambiente y llevamos agua a cada comunidad, ¿no? Y la verdad es que cuando pasan esas cosas, cuando el gobierno, cuando el Estado, cuando el Ministerio. Entiende y, y pone lo que tiene que poner, siempre se avanza, ¿no? Y abrir una canilla, créanme, aunque parezca mentira, ¿no? Año 2022, abrir una canilla, cuando indudablemente eh, todos esos servicios son un derecho de la gente, pero bueno, no llegaban, no llegaban porque, porque no había voluntad, no llegaban porque no había compromiso, y, y lo hacemos todas las semanas. Me voy a, a Santiago del Estero el lunes, dos cuestiones muy puntuales. Desde mi han querido, pusimos en marcha dos programas. Uno, mejor barrio. ¿Qué es mejor barrio? Vamos a construir mil playones deportivos en todo el país, como este, como los que hicimos acá, como los que hicimos acá, como el de Sipioli, como el de Chiquiú y como el de muchos más, como el de Plaza, como el de Leidu, como el del 12 de octubre, como muchos más. Y inauguramos el primero, allá viene el norte, en Frayma Mertos Q en Catamarca, y vieron, había una, una cuestión muy puntual que, que las cosas no pasan por casualidad. Paralelo al playo que inauguramos, que, era, que es como este, que tiene luces de LED, que tiene un cerco perimetral, paralelo estaba enfrente la canchita de tierra con los arquitos de árbol en el que jugaban los pibes. No era, era el antes, y el después no era el antes, y el presente que, que nosotros pretendemos construir todos los días. Y segundo, eso es mejor barrio, placiones deportivos en toda la Argentina... ...y el segundo es mirarnos... ...mirarnos, si arrancamos el lunes Santiago del Estero... ...vamos a hacer 100.000 pares de lentes... ...para todos los pibes y pibas de las escuelas rurales del país... ...y empezamos por allá, por Santiago del Estero... ...así que imagínense que cuando vas y le, le pones un par de lentes... A, un, ...a una piba, un pibe, una nena, un nene del interior del norte... ...del interior del país... Me acuerdo mucho de, de los programas oftalmológicos, odontológicos y la entrega de lentes que hemos hecho en todas las escuelas primarias. Yo sé que, bueno, están las directoras acá, muchas. Gracias por acompañar, gracias por, por bancar en las escuelas. El sistema alimentario escolar tiene que estar mejor. Yo les pido a la, los que están acá, también a ustedes, que el sistema alimentario escolar tiene que estar mejor. ¿Saben por qué? Porque el presidente decidió duplicar, duplicar los fondos, la asistencia, en la provincia de Buenos Aires, este año, le tocaba a la provincia de Buenos Aires por un nomenclador, mil millones de pesos todo el año para acompañar el sistema alimentario escolar de la provincia de Buenos Aires. El presidente me pidió, lo duplicamos a mil millones de pesos, así que tiene que estar mucho mejor, tienen que tener el módulo alimentario, tienen que tener el módulo alimentario que se llevaban en pandemia, ¿se acuerdan? Que cuando estábamos en pandemia estaba el módulo alimentario, así que... Módulo alimentario, un derecho más todo lo que tiene que ver con la colación de, de desayuno, de almuerzo y de merienda en los colegios. Lo duplicamos cuando, cuando tanto, tanto joden con el ajuste, miren, tanto joden. Y la verdad que, que venimos todos los días poniendo programas en marcha y fortaleciendo todo lo que es la prestación alimentaria. Muchas de las que están acá tienen la tarjeta alimentar, que es la prestación que ahora se cobra en la UACHE. Bueno, 50% de aumento en la prestación alimentaria, porque sabemos los problemas que hay, porque nos hacemos cargo, porque no le corremos el cuerpo, porque yo no estoy para comentar los problemas, porque hay muchos hay mucho comentaristas, desgraciadamente, hay mucho comentarista, pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Bueno, el sistema alimentario escolar tiene que estar, tiene que estar mejor. Las cosas importantes, un minuto. Las cosas importantes, contarlas destacarla, así que esos dos programas que pusimos en marcha en Úliga, ¿no? hoy tenemos la suerte de elaborarlo con, con, con gobernadores, con intendentes, con organizaciones sociales, sindicatos, en toda la Argentina. ¿no? Y después verán que tenemos un poco de batifondo en la 9 de julio, que tenemos un poco de, bueno, de barullo. Eh, decidimos que, que cada programa, que cada asistencia que el Estado le brinda a cada argentino, a cada argentina, llegue bien, llegue directo decidimos que, que, que el intermediario también entienda que, que los argentinos y los argentinos, y las argentinas que necesitan eh, más rápido tiene que llegar necesitamos también que se entienda que queremos vincular los programas del ministerio al empleo formal banco de herramientas en donde entregamos más de 60 a más de 60.000 argentinas y argentinos herramientas en una inversión enorme tiene que ver con eso Lo, bueno acá siempre pongo el ejemplo no solamente acá, sino en el país de Laura. Laura con la mermelada, Laura sea de la mermelada. En la olla de la suegra de aluminio, hoy tiene la fábrica de mermelada. El Estado le armó la fábrica de mermelada con la pasteurizadora, con todos los elementos para que pueda producir. Y Laura hoy está vendiendo la mermelada en 10 sucursales de chango más. O sea, esto también hay que ponerlo en valor. Trabajémoslo mucho, trabajémoslo mucho. Fortalezcamos a emprendedoras, a emprendedores con herramientas para que puedan seguir trabajando en un momento donde la Argentina la Argentina tiene dificultades. Ayer vimos un índice de inflación que, que es malo, pero sin demasiados comentarios. Trabajar para que eso se pueda corregir. Entender también que venimos de, de los cuatro años de pandemia del gobierno de Macri, más la pandemia del COVID, más la guerra ahora de, de Europa, de, de Ucrania con con Rusia que afecta sin ninguna duda los precios, pero más allá de eso, dar las peleas que tengamos que dar con aquellos que por ahí pretenden especular con el bolsillo de los argentinos, no lo vamos a permitir. Vamos a estar siempre, como lo hicimos muchas veces acá en Hurlingham, el pan popular fue un ejemplo, acá está Nico, del supermercado de los Nico, armábamos las góndolas con los precios populares también. Digo, lo que hay que hacer es todos los días pensar en cada lugar, en cada provincia de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 Pensar en hablar menos para adentro y hablar más para afuera. Siempre, más allá de las dif diferencias. El que está al lado mío empujando el carro es un compañero. A veces, y casi todos los días, los últimos tiempos, estamos equivocando quién está al lado y quién es, el, quién es el adversario. Dejémoslo de joder. Dejémoslo de joder porque hay 17 millones de pobres en la Argentina que espera que el gobierno, todo el gobierno, trabaje todos los días. Trabaje todos los días, hay que trabajar, hay que trabajar y contarle a los argentinos lo que estamos haciendo todos los días. Así que es desde acá, siempre le digo con la experiencia de estos años en Hurlingham, a cada intendente del país con el que me encuentro, a cada intendente, a cada gobernador, se es desde abajo, se reconstruye la Argentina desde el playón del ciclón. Se reconstruye la Argentina desde el norte grande, se reconstruye la Argentina de afuera para adentro. Siempre recuerdo cuando arrancamos trabajando en Urlingan, desde el Niandú hacia el centro, desde el límite con el Arroyo Morón hacia el centro, siempre venimos de la periferia hacia el centro, escuchando a los que peor la están pasando y a los que la están pasando muy pero muy mal, y hay muchos que la están pasando mal. Y ahí estamos, al lado de cada uno de ellos, escuchando el agradecimiento y escuchando la puteada también, porque indudablemente es así, pero nunca dejando de poner la cara y entendiendo claramente quién está al lado, quién está enfrente y fundamentalmente no adelantar, no adelantar ninguna discusión que poco tiene que ver a mí en la esquina, ni ninguno de ustedes cuando me daba una cartita me preguntaba por el 2023. Me preguntan si este año, mañana, la semana que viene va a poder vivir mejor, si va a lograr que la plata que cobra y el sueldo le alcance, si va a poder recuperar el laburo. Estamos más cerca de la elección que pasó que de la que viene. Dejarse de hablar de cosas que no importan, ubicarse en tiempo y espacio. La sociedad está esperando que la democracia le resuelva los problemas. Para eso estamos para mejorar todo lo que les dije y mucho más. Y vale la pena, créanme, vale la pena el esfuerzo que estamos haciendo todos los días en ese ministerio, en el gobierno del presidente Fernández, con todos, con todos, con todos y con todas, pero poniendo la cabeza donde hay que ponerla, no me canso de decirlo, terminemos con las internas, terminemos con situaciones que no le importa a nadie, no adelantemos nada, a nadie le importa el 2023 si no tiene mañana para comer, esto es claro así, si no tiene para comer no le importa nada, tiene que sentir que la democracia viene a resolverle su vida, su vida, su vida. Y después claramente escuchamos muchas cosas, de quejas, de persecuciones, bueno, esperemos que se entienda lo que está pasando, esperemos que se entienda todos los días que nosotros pusimos un norte, un norte enorme en este municipio un norte de inclusión, de igualdad, de políticas sociales de mejora de todo lo que tiene que ver con el sistema de salud público de, de acompañar a cada empresaria y a cada empresario a, a que pueda crecer, si a los empresarios les va bien generan laburo, si generan laburo, el laburo para cada vecina y cada vecino de este barrio, miren Estamos trabajando, que es, un, es prácticamente artesanal, porque es uno por uno. Venimos todos los días haciendo acuerdos con sectores privados, con la construcción, con textil, con el sector textil, con el sector rural y con el sector automotriz. Estamos logrando que algunos beneficiarios del Plan Potencial puedan ir a lo que es el trabajo formal. Ustedes saben lo lindo que es sentarse con una piba de 21 años, siempre lo cuento. Que logró pasar del plan potencial en Tigre trabajando en ferrocarril, en el ferrocarril Mitre, a la industria automotriz Toyota, con la gorrita, con la mochila. Pasa de cobrar 20 mil pesos a cobrar 90 mil. Eso es lo que todos los días me mueve a seguir trabajando y pensando que hay oportunidades, que hay oportunidades en esta Argentina, pero que esas oportunidades hay que construirlas. Hay que construirlas. Así que, nada, sepan que que estamos acá paraditos siempre, que andamos de zapatillas por todo el país, que andamos caminando mucho, que trabajamos mucho, que pensamos mucho en millones de argentinos que todavía no tienen acompañamiento por parte del Estado, que seguramente lo tienen que tener, que pensamos mucho también en sentarnos con el sector privado para poder generar trabajo, porque no son enemigos nuestros, porque la mesa de reconstrucción de la Argentina es con todos, es con el sector privado, con los sindicatos, con las organizaciones sociales, con los municipios, las provincias y, por supuesto, el Estado Nacional. Esa es la mesa de todos los días que tiene que reconstruir este nuestro país, esta nuestra provincia y, fundamentalmente, este nuestro querido Burlingame, que siga siendo, bueno, un objetivo más que claro, que Burlingame siga creciendo, sigan militando, escuchen a los vecinos, escuchen a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, recorran los centros de jubilados, Agradezco al Club El Ciclón por esta oportunidad, lo veo lindo, lo veo creciendo, me alegro cuando vienen los muchachos Barrio Cartero a pedirnos hacer la canchita, porque eso es más que importante. El club como está son menos pibes en la esquina, el club como está son más pibes que el club abraza todos los días para que estén mejor, que los contengan, que contengan a su familia y que sepan y que sepan que siempre, que siempre vamos a estar al lado de todos y cada uno de cada vecina y cada vecino de Burlingame, Siempre a las directoras, a los presidentes de los clubes, a las presidentas y presidentes de centros jubilados, a la Unión Industrial de Burlingame, a todos, muchas gracias. A todos, muchas gracias. Y a todos disculpas también. Por ahí no está mar, pedir disculpas. A todos disculpas porque los errores se corrigen. Y lo importante es pensar que siempre que uno se equivoca, puede corregir y volver a la senda. Así que bueno, gracias por, por esta posibilidad, felices Pascuas el domingo, sigamos militando, estoy al lado de cada uno de ustedes, gracias por el abrazo, gracias por la foto, la verdad que cargo las pilas, arranco el lunes con mucha más ganas de que la 9 de julio esté liberado para que la gente tenga laburo, queremos que la 9 de julio esté liberada y que la gente tenga laburo, trabajamos todos los días para eso, quédame respetando en democracia. Y con mucho compromiso. Así que gracias por el cariño, por el amor, por la foto. Vamos juntos para adelante. Aguante Burlingame. Aguante Burlingame. Aguante Burlingame. Para todos y para todas. Gracias.